La participación de la mujer en la historia siempre ha sido importante y en la de Jesús nuestro Señor no es la excepción. A pesar de que la información en los evangelios sobre María Magdalena es muy escasa, podemos notar que su participación con Jesús fue muy importante. Seguro. Ser la primera persona en ver a Jesús resucitado es un gran honor. Señor Jesús, que consolaste las lágrimas de María Magdalena junto al sepulcro abierto, te rogamos que tu iglesia aumente su fe en el ministerio de tu resurrección, y corra a proclamar la gloria de tu vida a todas las regiones de la tierra y a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.